El proyecto Aula se desarrolla en las prácticas de la asignatura Análisis y Diagnóstico de Laboratorio de cuarto de grado de Farmacia. Se trata de dotar un laboratorio de facultad con equipos de análisis a la cantera del paciente sencillos para que puedan ser utilizados por los alumnos. Pero el proyecto Aula va más allá de la recreación de un espacio físico de laboratorio clínico. Se emplean distintas metodologías para mejorar la calidad educativa y fomentar el aprendizaje de los análisis clínicos. La metodología docente basada en la simulación enfrenta al estudiante a situaciones relativamente similares a la realidad laboral y se ha demostrado ser eficaz en distintos niveles educativos. En este espacio, los conocimientos se complementan y se integran, no solo se explican, sino que se resuelven situaciones extraídas de la experiencia práctica y recreadas en un laboratorio educativo. Además utilizamos la metodología del caso. El Aulab proporciona un ambiente mixto de laboratorio clínico y aula donde la actividad analítica responde al estudio previo del caso clínico. Centramos el aprendizaje en torno al alumno con una reflexión y discusión preliminar, un trabajo analítico derivado y la interpretación final es sometida a una nueva discusión con los compañeros y profesores y el contenido desarrollado en las sesiones prácticas es continuación de lo que se imparte en las clases magistrales durante la misma semana. Y al hacer concluir en la misma semana los aspectos teóricos en el aula con la aplicación del conocimiento en Aulab, permite evitar lagunas de conocimiento, redundancias en los contenidos y se consigue una utilización mucho más eficaz del tiempo. La colaboración con industria ha sido fundamental porque la cesión de equipos es lo que ha permitido poner equipos de realidad asistencial en un espacio académico. Hay dos ingredientes secretos que son los responsables del éxito. En primer lugar, la proximidad al especialista. El alumno va a estar interaccionando con un profesor que es un especialista, que le está enseñando de lo que vive, de lo que trabaja. El alumno se impregna del conocimiento clínico que le aporta el profesor. Además, ve que es una salida real, que él puede dedicarse a ello, con lo cual la motivación está clara. Otro secreto de Aulab es que ha habido profesores que nos han precedido, profesores tremendamente implicados, motivados. Toda la, in la innovación docente va engarzada de ese pozo sólido de años, de de profesores que han marcado a una facultad. De manera escalonada, durante cinco años yo fui adquiriendo la asignatura del profesor previo, con lo cual todo el saber se transmitió de una manera serena y se puede seguir construyendo con, con nuevos métodos de innovación.